Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy básicamente quería hacer un video rapidito, pero no por eso menos importante Y bueno, tenía que ver justamente con esto que, que estamos viviendo en las últimas horas Con el tema de lo que tiene que ver con, con War of Tanks, por supuesto, como no puede ser de otra manera acá en mi canal Pero también metiéndonos de lleno en lo que tiene que ver con este rework, este recambio eh, O esta modificación que se pretende hacer por parte de Wargaming, ¿no? Con, con el tema de la munición H, la hack explosive, ¿bien? Bueno, eh, estoy haciendo una encuesta. Estoy haciendo una encuesta acá en mi, en la pestaña de comunidad de mi, de mi canal, ¿no? Por supuesto. Bueno, y los invito. Sinceramente, quiero invitarlos de corazón para que participen. Para que se sumen. Ha habido unos cuantos votos ya. Hemos conseguido unos 40 votos. Y lo que yo les propongo, básicamente, es... ¿Cómo analizás el reward de la munición H, ¿Bien? Bueno... De 40 votos, repito, el 2% considera que será un cambio positivo. Poco. El 80% considera que será un cambio negativo, ¿bien? O sea, piensa que no va a ser positivo para nada eh, lo que tiene que ver con este cambio en la, en la munición explosiva, en la HE, en la hack Explosive. El 12% piensa que no está seguro y habrá que verlo en un futuro, digamos, quiere verlo plasmado en el campo de batalla a ver cómo se dará. Eh, para ellos, básicamente un poco los, los invito también a que vean, voy a dejar la tarjetita por acá o por acá, seguramente, del video eh, que hice eh, del KB-2 probándolo ¿no? en el sandbox, en el servidor privado de prueba de Wargaming, eh, para que puedan más o menos ya ir testeando. Igualmente voy a subir algún que otro video con algún cañón eh, importante, digamos, ¿no? O, como tal vez puede llegar a ser la ISU-152 o la Su-152, también cañones gordos y explosivos. Eh, y el 5% considera que eh, directamente no está al tanto del rework. ¿Bien? Entonces, bueno, yo para ellos también les digo lo mismo. Eh, les voy a estar dejando la tarjetita para que vean eh, lo, que, lo que se pretende hacer. Y después otra cosa, así para meterlos un poquito de lleno en lo que tiene que ver con este tema. Así muy por encima, lo que se pretende hacer es reducir lo que es el daño... De la munición explosiva, bien, antes eh, Bueno, se pretende que Por ejemplo, los cañones que pegaban 1100, más o menos, como un Shotpanzer de 100, pasen a pegar unos 300 de daño Con la munición explosiva, bien, con la munición HE Pero eh, Supuestamente nunca ibas a rebotar con, estos nuevos, con estas nuevas municiones, bien Bueno, es lo que lo que está intentando Wargaming. O lo que está probando, digamos. Pero bueno, yo quiero hacer un rejunte. No solamente me considero un community. que eh, Un community contributor ¿no? de, de Wargaming. De War of Tanks. Que se encarga solamente de subir videos. Eh, con replays lindas. O de, de un buen daño. O de... Bueno, por eso. Esto también tiene que ver con Wargaming. Con War of Tanks. Con nosotros como comunidad. Eh, y... Y me gustaría que participen, los invito nuevamente a que participen de verdad, de corazón se los pido porque, porque digamos en el caso de que Wargaming consulte a los Community Contributors Me gustaría poder tener más herramientas para plantearle desde mi punto de vista Con una decisión ya más eh, asentada, no podríamos decirlo más aceitada también Después de haberlo probado más en el sandbox eh, Ir con todas las herramientas y con todos los papeles y decirle Bueno mira, la comunidad piensa esto y además de esto, yo pienso esto otro, entonces, digamos, ser un poco un puente, un camino entre lo que es la empresa Wargaming y, y ustedes como comunidad, ¿entendés? Entonces, me parece más importante a veces que participen en, un, en, una, en una encuesta como esta que tal vez miren un video, no sé, X, de una replay en, en paso montañoso, no sé, por decir algo, ¿viste? Pero, pero si podés hacerlo, hacelo, es un toque, es un segundo, entras eh, cliqueas la opción que a vos más te parece hoy en día y, y eso yo después me lo voy a guardar Para poder transmitirlo En el momento que, que sea preciso A la gente que corresponda que sea de la empresa ¿Bien? Eh, entonces Repito Participen Súmense Todo esto hace bien a la comunidad eh, y, y bueno En el caso de que ya les digo Wargaming consulte O tenga o tenga la inquietud de ver qué es lo que piensa la comunidad Yo llevarle esta herramienta y decirle, bueno, la comunidad, o por lo menos mi comunidad piensa esto Acá tenés, ¿entendés? Y que después la empresa, bueno, obviamente que no va a tomar una decisión por, por lo que seamos nosotros Que seremos, no sé, en Sudamérica somos pocos Pero si se hace una cosa así de varios communities a nivel mundial Bueno, tal vez puede que tenga otra otra repercusión, ¿verdad? Pero bueno amigos, no me quiero extender mucho más, sinceramente era para esto, era para invitarlos a que a que participen de alguna manera, que se sumen, que se prendan, porque estas cosas son importantes y a todos nos nos preocupa de alguna manera y después queremos eh, que la empresa se porte un poquito o que escuche a la gente, pero para eso la gente también tiene que participar y, y ponerse, ponerse de pie, digamos, ¿no? Para bien, para mal, para más o menos, pero siempre con respeto, eso me encanta a mí, que, que sea con respeto, eh, mientras sea con, con, con esa premisa del respeto, todo se puede charlar, todo se puede hablar, no hay ningún problema. Pero bueno, amiguitos, les agradezco mucho que me hayan prestado un poquito de atención, un poquito de su tiempo, y nos vemos seguramente en la próxima. Gracias, chau chau.